Bienvenidos a mi canal y si no me conocéis, aquí tenéis mi Instagram ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy si me cae todo? hasta el moño Bueno, soy muy consciente ahora mismo de las pintas que traigo Because, en el título, obviamente, lo explica todo, ¿no? Bueno, como podéis ver, voy sin maquillar, no llevo absolutamente nada De hecho, esta mañana me he hecho un pelín O sea que probablemente tenga la cara más roja de lo normal Y bueno, os voy a explicar un poco, en plan, os voy a actualizar sobre mi cara Y es que llevo, bueno, llevo Llevaba hasta hace unos minutos extensiones de pestañas Así que pues bueno Para que sepáis que llevo extensiones de pestañas Y el microblading de las cejas Es decir, cejas tatuadas El problema del microblading me lo hice hace menos de un mes Entonces no están del todo, todo curadas Y no me atrevo a pintármelas Pero la peluca que tengo lleva flequillo Entonces yo creo que no pasa nada si no me hago forma de cejas Y me dejo mi forma natural Entonces lo demás, tengo toda la cara limpia Bueno, también tengo los labios tatuados, claro, no me acordaba Tenía antes aquí un huequecito Decidí tatuármelos para poner más pigmento donde no había, básicamente, así que os explico se me ha ocurrido a mí hacer una transformación, una transformación a mi persona, es decir, tengo una peluca tengo lentillas de colores, tengo un montón de maquillaje, lo tengo todo, bueno lo único que no tengo es el dos de hacer que la cara digas: wow, eres otra, lo voy a intentar improvisando, no he visto ni un solo vídeo, ni una sola foto de antes, después, no me he interesado por buscar más así soy yo, porque digo, mejor voy a sacarlo de mi cabeza, a ver qué puede salir también, eh, bueno, me he pintado las uñas me las he quitado, bueno, me las he arrancado como como podéis ver, ahí todavía me queda un poquito de acrílico Esta la tengo entera, pero es la única Que me queda <risa> Vamos a empezar con el gran cambio Vale, para empezar, el primer La mayoría de cosas que voy a usar son de vivo, para las dudas Y eso, en plan, no me han pagado ni Es colaboración ni nada, pero sé que os va a interesar El maquillaje, y si no os interesa, pues lo digo igual Vale, yo he pensado... No sé lo que he pensado. A ver, voy a empezar con qué empiezo. Es que madre mía, es que esto es una locura. Lo siento, siempre que hago algún vídeo respecto a temas de maquillaje y todo eso, pido disculpas de antemano por el resultado o por el uso que voy a darle a mis brochas. Si fallo, lo siento. Así que tengo esta paleta. Y esta paleta lo que hace es... Eh... No, no hace nada Pues te pinta los ojos ¿Qué va a hacer? Pero viene con esta fotito Y digo ¿Y si a esto le hago uso? Vamos a intentarlo Para esto sí que sé que hay que poner un primer Tenía antes Antes que yo usaba primer Bueno, antes Hace seis años Cuando iba a una agencia de modelos Que por cierto Hay mucha gente que no lo sabe y yo hace seis años Me formé y tal Soy modelo de fotografía y pasarela Hice una dos pasarelas Varios castings Y ya como que me metí en YouTube Y dejé muy apartado el mundo del modelaje En fin Me estoy enrollando mucho Bueno, todo para decir que no tengo primer Bien Voy a coger esta brocha para hacer las sombras Yo nunca me hago este tipo de maquillaje para los ojos Siempre como que me pongo o una sombra rosa o una sombra marroncita Tío, diversión, ya está, hay que ser feliz, chicos Vale, pues empezamos con el verde Espérate, porque Claro, tendré que pintarme primero la cara Es que, a ver, no Mira, voy a proceder con lo que es maquillar la parte del ojo, la cara, ¿no? Y respecto a las pestañas, para no ponerme rímel en lo que es, eh, pues, las pestañas Cuando me voy a poner las cejas? Voy a ponerme unas pestañas magnéticas que tengo Voy a echarme nada esto de maquillaje Tampoco me suelo echar mucha base yo Aunque hoy me voy a echar mucho. Voy a empezar desde la parte exterior del ojo Con el verde Sinceramente yo veo que va a haber un momento en el que vaya a decir Me lo quito Y ese momento está acercándose La verdad es que lo noto muy cerca Y sí, con la misma brocha, verde, naranja y todo Yo no creo que esté tan mal, la verdad ¡Oh! Me lo estoy haciendo con la brocha de difuminar Vale, de momento llevo esto No me disgusta, la verdad Pero obviamente podría haber quedado mejor Tened en cuenta que todavía no me he maquillado lo que es la cara ¡Ah! Bien, ahora El eyeliner Un eyeliner súper, súper, súper, súper finito La idea que tengo es hacer un eyeliner súper guau Porque es como... Yo me entiendo No sabría cómo tomarme esto, la verdad Admiro, de admiro con, con todas las letras y escrito en mayúsculas A las personas que se saben hacer en el mal El triangulito este negro para que parezca el ojo más Es que de verdad En fin, voy a pasar ya a la cara Porque ya los ojos me han llevado su tiempo Así que voy a ver cómo me arreglo esto Vale, como veis ya me he quitado un poquito de verde Y tengo que volver a difuminarlo Pero lo voy a hacer cuando ya tenga toda la cara maquillada, ¿vale? Para yo voy a utilizar esto Que me lo compré hace bastante, pero bastante tiempo La verdad es que no lo he usado mucho Y no sé cómo se usa A ver, no se queda tan mal, pero creo que primero me debería haber echado la base, ¿no? Realmente no me gusta el resultado de este y voy a optar por echarme una base normal y corriente Voy a sellarme la base Ahora con la brocha del contouring Había pensado echarme estos polvitos Que es un bronceador en toda la cara Y luego hacerme el contouring Para que no esté tan blanquita como estoy de normal Ahora sí que sí, contouring Voy a hacerme el contouring en la nariz Para hacerme la más finita Probar a ver, porque como nunca me lo he hecho No sé cómo me va a quedar Ostras, es súper fina hola Guau, wow, Nunca me la había hecho, ¿eh? Y ahora voy a proceder a ponerme colorete Y este es uno nuevo, le digo también Bueno, se trata de no parecer yo, ¿no? Pues ya está Me encantaría hacerme las cejas, tío Voy a ponerme iluminador y ahora los labios Bien, para los labios me quiero cambiar la forma Hacérmelos más pequeñitos o hacérmelo más gordos Creo que acorde al maquillaje que llevo Independientemente de cómo sean mis labios Que mis labios son gorditos Pero el maquillaje de los ojos es algo súper o, oh", Entonces los labios pues obviamente van a ser o. Oh". Vale, así Ahora esto sí que me va a llevar un tiempecillo porque son muy fáciles si le tienes el truquillo Yo le tenía el truquillo pero no sé hasta qué punto le tenía el truquillo Ahora sí que sí, voy a ponerme la peluca Os cuento una breve historia La peluca es el color que yo realmente quiero tener en el pelo Pero para conseguir ese color te lo tienes que decolorar demasiado Mi pelo ahora mismo está en proceso de volver a su estado natural Porque yo he tenido muchas decoloraciones Había un momento en el que sí que lo tenía blanco Pero no como realmente lo quiero Así que me mandaron una peluca de Everyday Wix Que es esta página de aquí Cuando tu pelo no puede hacerse como tú quieres a lo mejor es una peluca y ya está Voy a hacerme un moñito Obviamente esta peluca que por cierto es de muy buena calidad Y os la recomiendo un montón Obviamente viene con su red red como malla Para ponértela aquí y sujetarte el pelo Y parecer algo extraño Ah, es que me encanta Es súper, súper, súper larga Lo único malo es que el flequillo Como que estaba un pelín para arriba Entonces no sé ahora cómo va a quedar A ver, yo creo que no parezco yo, ¿no? Igualmente ahora me quedan las lentillas de color. Voy a ponerme el gorro ya chulín. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme las lentillas de color. De hecho creo que me voy a cambiar el, el gorro porque no me gusta y que se vea lo de Nike, que como que pierde la gracia todo, en plan, si fuera un gorro negro o un gorro de otro color. Vale, a ver, estos gorros de colores... Voy a probar a ponerme el naranja, a ver. Si no, ninguno oye. Yo lo hago por el tema del flequillo, que está un poquito levantado. Entonces, pues, eso. Bueno, no sé ahora mismo lo que estoy haciendo, no sé si lo estoy arreglando, si lo estoy empeorando, no tengo ni idea porque no me veo bien en la pantallita. Pero voy a ponerme las lentillas y ahora ya decidimos el tema del gorro. Vale, me he traído lentillas me las voy a poner verdes, así que vamos a proceder Vale, voy a ser muy rápida porque me molesta un poco incluso así, puede quedar súper guay, eh Y ya estaría. Vale, como me molesta un pelín, lo que voy a hacer es despedir ya el vídeo. Este sería el resultado final. La verdad es que me voy a quitar el gorro, a ver. Ahora me voy a hacer un par de fotillos y tal. Y os los voy a dejar a continuación. Pero bueno, básicamente este sería el resultado. ¡Guau! Wow, el flequillito me está dando problemas. Quizá con una sudadera negra se vería mucho más guay. Yo estaría el cambio de look. Vale, yo creo que sí que soy otra persona. Si no sonrío, para que no se me vean los dientes que tanto me caracterizan. Pero, guau, wow, necesito quitarme ya las lentillas porque me molestan un montón. Así que este sería el resultado final Y por fin antes de despedirme Ya no llevo lentillas ni nada porque me molestaban Se me olvidaba una cosa muy importante Tengo que saludar a tres personas que más like me han dado en una publicación de People Que a partir de ahora pues creo que lo voy a hacer porque os hace bastante ilusión Así que siempre saludaré a tres personas en mis vídeos Y lo haré a través de la app de People Aquí esta es la publicación que yo puse Salen los likes totales Así que la publicación en total tiene 260.270 likes Porque hay likes infinitos en People para quien no lo entienda Y las tres personas que han logrado darme más likes Ana Jordán con 51.583 yo, yo flipo en colores Alexis, FT, YouTubers 42003 Y Noelia barra baja 29 29.532 Así que muchísimas gracias El vídeo de hoy va por vosotros Y lo volveré a hacer Así que estaros atentos a mi Instagram Y a mi people Y nada, ahora sí que sí Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis seguirme en mi Instagram Y si os ha gustado pues le das like Te suscribes Si es la primera vez que me estás viendo Pues puedes ver así vídeos random Que se me van a acudir ¿no? bla, bla, bla. Y nada, muchas gracias por el vídeo ¿Qué te pasa? No lo sé, que muchas gracias por ver por... Hasta el próximo vídeo chicos sí. Os quiero